e Inocencia García Belda, natural de Cartagena. Hoy, de esta autora, La Trenza, que espero que te guste. Y ya vamos a dar comienzo. La Trenza, un cuento de Ángeles Vicente. La puerta se abre suavemente y una corriente de aire frío penetra en la habitación. Una habitación humilde de estudiante bohemio. Sobre la mesa de noche se ve la mitad de un cráneo y sobre el pupitre un revuelto montón de libros y papeles restos de esqueletos, clavículas, falanges, una tibia gigantesca. Atilio ha estudiado hasta tarde, después rendido, casi extenuado. Se ha tendido en el lecho que en estos momentos de cansancio es su paraíso terrestre. Algún rumor llega desde la calle. Son los últimos trasnochadores que se retiran a sus viviendas. Reina en la casa profundo silencio. La lámpara se apaga. Y he aquí que la puerta abierta, cual de esa puerta eterna y misteriosa por donde pasan todos los sueños, se precipita multitud de negros fantasmas, uno, otro, otro más. Pronto está llena la habitación. Se oyen voces tenues como suspiros. Duerme. Dejémosle estar. Está cansado. Si pudiéramos vengarnos. No, dejadle. Pero si me ha deshecho. Me ha cortado, me ha descarnado. A mí también. Mientras tenía mi cráneo entre sus manos pálidas y nerviosas le vi temblar. Por largo rato tuvo fija su mirada en mis descarnadas órbitas, como si quisiera penetrar el misterio de mi vida y de mi muerte. Una voz más dulce, más tenue, más velada, como un suave murmullo se impondrá a las demás. También a mí me ha profanado y le perdono. Al sonar esa voz, las sombras negras se desvanecen. En tanto, una sombra vaga, informe, blanquecina, como un jirón de niebla, se aproxima al lecho y se inclina al oído del estudiante, que duerme profundamente. ¿Le habla? —¡Atilio! —¡Soy yo! —¡Tu Elena! —¡No me reconoces! Hace pocas horas me tuviste en tus manos, indiferente y cruel. ¿No me reconociste? ¿Estaba tan desfigurada, tan cambiada? Has descarnado mis propios huesos. Has fatigado tu vista, has puesto toda tu voluntad de operador en mi materia mortal. Y pensar que tendrías miedo de ti mismo si... La voz... Se dulcifica. Sí, habrías tenido miedo. No me conoces aún. ¿Por qué tiemblas? si sí, soy yo. Elena, tu Elena. ¿Quieres saber lo que fue de mí durante tu ausencia? ¿Para qué? La vida. La vida es solo un tránsito. Qué ridícula me parecen ahora mis penas de entonces y qué infantiles mis alegrías. ¿Para qué quieres saber lo que fue de mi vida lejos de ti? No vale la pena relatar aquel suplicio. Imagínate las mayores humillaciones, las más grandes miserias. Fui presa de codicias brutales, de explotaciones inicuas, de infames vilezas. ¡Ah! Tampoco entonces hubieras tú reconocido a tu Elena degradada y caída la muerte. Tan estúpidamente temida, me redimió al fin y me trajo a tu lado. Dejó a mi espíritu que volase libre a tu encuentro y te entregó mi cuerpo, mi pobre cuerpo inerte y lacerado en una sala anatómica, delante de unos arrogantes escépticos. ¿No me reconociste? Me viste lívida, desnuda. Tendida sobre una mesa, cerrados los ojos, los miembros casi descompuestos, y no sospechaste siquiera que aquel cuerpo había sido incentivo de todas tus ilusiones. ¿No quedaba en él nada de aquella ideal belleza que te deslumbraba? Un profesor flaco, huesudo, de voz estrintente, me mostraba a sus alumnos descubriendo las impurezas de mi piel, las deformidades de mis miembros enfermos. Luego empezó a seccionar con un bisturí. «¿Pero sufres? ¿Te horrorizas? Tranquilízate, no sigo». Olvidaba que tú vives aún una vida material y he alterado tus nervios. El fantasma vacila y embudece. Otros fantasmas se acercan y rodean el lecho, fundiéndose y compenetrándose con fluidez maravillosa. El primero se reanima por fin y habla de nuevo al dormido, inclinándose sobre el lecho con solicitud maternal. Nada temas. Yo velaré por ti. Antes de morir, ¿Sabes? Quise escribirte. Te escribí una carta larga llena de lágrimas. Después me hice cortar el cabello, aquella trenza de oro que tanto habías amado en otro tiempo, y la dejé con la carta a tu nombre, encargando que te buscasen. Guárdala, porque su influencia será beneficiosa a tu vida. Despiértate, querido. Atilio se despierta nervioso, inquieto. ¿Había soñado? ¿Era un alucinado? ¿Qué historia era aquella? ¿Quién era aquella Elena que se le aparecían sueños? De pronto, un recuerdo y una duda terrible le hacen estremecerse. Elena, sí, Elena se llamaba su primera novia. La compañera de su infancia allá en su pueblo natal Pero cómo se había olvidado de ella Sí, la había querido tanto Se apodera de él el terror En la oscuridad tropieza haciendo caer el cráneo de esa pobre mesa de noche El ruido que este hace al caer aumenta la intensidad de su miedo Y permanece inmóvil esperando el alba Llueve en la calle insistentemente. Un reloj escondido en alguna casa vecina da las horas incansable y monótono. Al primer rayo de luz que penetra por los vidrios de la ventana se viste a tilio, sale precipitadamente a la calle sin cuidarse siquiera de cerrar la puerta de la casa y corre al hospital. La sala anatómica está cerrada. —¡El guardián! ¿Dónde está el guardián? La puerta se abre al fin sin ruido. El interior está vacío como un sepulcro abandonado. Atilio titubea unos instantes y por fin se lanza a la calle. Cuando vuelve a su casa, encuentra sobre la mesa una carta y una trenza de cabellos rubios. Fin